En capítulos anteriores Bueno chicos, nos encontrábamos pues revisando este portátil Julie Packard, por no decir HP, que suena algo rarongo, por no decir que es una grosería. Pues lo revisamos, nos dimos cuenta que era el disco duro que estaba dañado. Y bueno, pudimos hacer la copia de seguridad de la información del cliente de este portátil, chicos. Pudimos volver a reinstalar Windows, en este caso le pusimos el Windows 10 Home. Logró coger e iniciar nuevamente el Windows 10, pero efectivamente, chicos, estaba más que evidente que el disco duro estaba dañado, chicos. Así que pues hablé con... Los dueños para ver si podíamos meterle uno de estado sólido 240 pero bueno me llevé la impresión de que querían uno de 480 gigas de estado sólido así que lo he pedido y bueno aquí a continuación que sucedió vamos Bueno chicos, ha pasado exactamente dos días desde que encargué el disco estado sólido y adivinen que, jaja, <risa> sí chicos, pues ya nos ha llegado, ha llegado pues empajado. Se lo compré un amigo, como tal pues él solo tiene una tienda, por decirlo así, de asesoría y tecnología. Un poco más avanzada que la mía Si sí lleva más tiempo en esto Bueno chicos, acá tenemos, hemos pedido El disco de estado solo de la marca Crucial al fin de 480 GB Que fue el que me recomendaron Fue el que yo dije pues que era el mejor Porque pues, por ejemplo yo tengo uno de 240 GB Pero pues chicos Si sí hay limitaciones por la capacidad Ya que en 240 llena bastante rápido Con los juegos de hoy en día Pero chicos con uno de 480 claro, Que estamos más que bien Así que bueno, vamos a destaparlo y lo instalamos en el portátil Así que vamos Y aquí está, los chicos Qué belleza, crucial 480 GB, muy muy bonito Y bueno chicos, aquí lo tenemos Esta belleza, uno lo vamos a sacar del estuchito Vamos a poner el portátil para Pues quitarle el que está en mal estado Y ponerle esta belleza Bueno chicos vamos a dejarle solo los tornillos donde están las ranuras de cuando se abre chicos estos enganches y también para que no se vaya a salir en la unidad de DVD voy a dejarla por ahora así ya que quiero probar que haya reconocido bien el disco duro así que bueno chicos vamos a prenderla. Bueno chicos, ya la hemos encendido, vamos a ver, bueno, ahí ya efectivamente pues ha dado, dice que pues que no tiene sistema operativo, que es lo normal, así que bueno, vamos a montar el sistema operativo y ya nos vemos en unas pruebas. Ha finalizado la instalación del Windows 10 Pro. Así que bueno, vamos a instalar los drivers. Vamos a instalar lo que es programas. Bueno, lo que es el Microsoft Office. Es actualizar eh, los drivers. Cositas así, chicos. Y pues voy a instalar GameLot. A ver qué tal corre. Y hacemos pruebitas. Bueno, chicos, ya hemos instalado programas y demás. Ya estamos en el Free Fire. Así que vamos a ver qué tal corre. Espero que corra muy fluido. Ya que pues la idea del muchacho que mandó a arreglar este PC es que le quedara. Bueno, aparte del disco de estado sólido que le quedará ultra veloz para abrir programas Office, bueno, para entrar a navegación Y pues que de pronto pudiera jugar un poco, por ejemplo, el Free Fire en el Game Love eh, Obviamente pues ya también descargar el Game Love, si no, no tendría el Free Fire Así que vamos a probar un poco y bueno, chicos, disfruten estas imágenes, no tengo más palabras para decirles Vamos a lanzarnos de una, eh, les recuerdo que estoy con el Touchpad de del portátil y como por otra pero lo tengo la mano por acá eh, por la tengo por allí bueno la en primera impresión que me llevo chicos está fluido lo debo decir está muy muy fluido chicos y eso que en estos momentos me cogió fue la conexión de Wi-Fi inalámbrica eh, bueno obviamente Wi-Fi inalámbrico pero lo que me refiero es que pues le tengo el cable conectado acá lo podrán ver miren no por acá le tengo el cable un cable de fibra óptica conectado directamente a mi mueven de 100 megas de velocidad eh, no sé por qué lo habrá cogido, pero igual forma pues tenemos un pin decente entre 60, a 70 y como podrán verlo por acá. Bueno chicos, noto que está, sí está fluido. O sea, va a quedar feliz, va a quedar muy, muy feliz. Bueno, ahí llegado otro trolito vamos, muérete, muérete, Bien. <risa> Otra muerte chicos, eh, acá está, vamos a matarlo. Vamos a curarnos un momento antes de atacarlo de lleno, sí, ya que pues normalmente yo no juego con touchpad del portátil, así que vamos a tratar de prender a fuego este sangano que llegó por acá, bueno veo que efectivamente es un bot, porque pues eh, vamos a jugarlo acá, excelente chicos, bueno chicos vamos a dar por aquí las pruebas, bueno me han matado igual, eh, voy a esperar a que me maten para saltar esta parte, para ya dejar el video ahí. A prenderlo a plomo, eh, pero porque no disparo, disparé Como disparo? No sé cómo disparar. Eh, Fuego, eh, la pantalla no está, ¿tín? ¿cómo disparo? Ah, no, no, si sí, está bien, está bien. Bueno, chicos, primera muerte, pero pues evidentemente estábamos ante un bob, eh, pero no importa, muerte es muerte, chicos. Eh, no ha dado muy muy buenas armas. Vamos a cambiarla por esta, que creo que está más ricolina. Vamos a recargar. Eh, vamos a poner esta arma vamos a recargarla igualmente bueno chicos debo decir que los gráficos están buenos para pues es un computador básico igual ahorita les voy a dar lo que las características y demás creo que me voy a curar por ahora Bueno chicos, está fluidísimo, la jugabilidad como pueden notar no se trabó para nada, y puedo seguir jugando, inclusive el portátil está un poco caliente, pero creo que le tienen refrigeración, eh, bueno, soporte de refrigeración, espero que sí, ya que se calienta bastante al momento de ingresar al juego. La verdad que es sin duda alguna un disco de estado sólido, ayuda bastante chicos a mejorar la fluidez de un portátil. Ahora sí pues les quiero mostrar en este momento cuáles en un segundo usar algo juego, les voy a mostrar cuáles son las características de este PC bueno chicos, aquí estamos, tenemos 6 GB no más nos reconoce 5 chicos, ya que pues hay un problema de compatibilidad ya que este computador tiene dos memoria RAM pero son de diferentes marcas, así que por eso tenemos este problema de compatibilidad, bueno, por aquí tenemos un fantástico AMD E2 7110 Apple with AMD Radeon R2 Graphics tenemos entonces cuatro núcleos lo que es a 1.8 GHz, por aquí lo podrán notar chicos, eh, por aquí en la parte de procesadores, aquí están tenemos cuatro núcleos a cuatro hilos, la verdad que un PC bastante decente como para jugar a ese tipo de bolvitos de igual forma ahí se le podrán instalar más cosas, por ahora chicos, bueno vamos a dejar el video hasta por aquí la verdad que quedó muy bueno vamos a tratar, como les digo por ahora vamos a dejarlo así, pero vamos a tratar de grabar el video de reacción de esta persona una vez entre juegos juego así que se dé cuenta bueno chicos, paso de que pues al final le cuentan y te el portátil con rapidez, así que lo fui a entregar, tras de eso esta persona la castigaron, el muchacho, el dueño del portátil lo castigaron por portarse mal y bueno, por las malas calificaciones, pero bueno, es que sin portátil es realmente difícil hacer los trabajos, pero bueno, ya no va a tener excusas para nada de que se le trabó el computador, de que no pudo, y lo peor, chicos, es que le prohibieron jugar en el PC al ver que ya corrían juegos. Pero bueno, chicos, vamos a por acá, muchas gracias, recuerden suscribirse al like y hasta la próxima bye bye, los quiero, chau, adiós